¡Muchachonas! ¡Buenos días! ¡Buenos días, muchachonas! Chicas, ¿cómo amanecieron? Diles, ¡Hola, hola! ¡Chicas, para allá, mente! ¡Uy! ¡Hola, chicas! ¡Buenos días! ¡Diles, buenos días, muchachonas! ¡Buenos días! ¡Ay, ¡Qué seriedad! ¡Qué seriedad! Hola chicas, el día de hoy vamos a empezar un vlogcito nuevo. Ven para acá. Y pues el día de hoy es nuestra primera salida en bus, en bus. Este, eh, vamos a ir a la clínica porque Dylan tiene unos estudios que le van a hacer para su chico médico cada año. Entonces, pues tiene la cita para eso. Ahorita está en su clase. Y pues, ya ahorita que salga, nos vamos a ir para. Sí. Para que le hagan su chequeo. Y ya ahí yo creo que voy a dar una vueltita. No sé si en Marshall o en Rose. Y de ahí vamos a ir también a almorzar al Lilinao. Porque pues el quiere y y ahí está cerquitas. Así que pues ahorita las veo en el camino. O cuando lleguemos ya ya. Dile, Polita nos vemos muchachonas. <risa> Dile, ya no ancora Ya no estoy nomás ahí sentarro. <risa> Valiente, ¿verdad? Aquí está la bandita. A ver, la bandita. En general, la chica de bandita. Muy Listo. Ahí está su bandita. Se portó bien, valiente. Y vamos por una hamburguesa para que ya almuerce Oh, uh niña. -huh. Vamos. Y las chicas. Y bien, chicas, ya salimos aquí a sus estudios de vida. Vente. Vamos a ir a almorzar al Irinao para ahorita ir a ver un poquito las tiendas. Vente. Hola muchachonas guapas, diles. Ahí andamos todas greñas, ¿verdad? Todas greñas. Vengo de rapidito aquí al Dollar Tree a ver qué hay de decoración nueva. Para pues darle un airecito, una bola de decoración que hay en la casa. Ahí atrás viene el enano. Acá viene el visquito me a gusto porque salió el encierro era papa yo <risa> me enojo a gusto porque salir de pinche encierro y pues vamos a ver qué hallamos vean chicas hay muchos envasecitos para los postres bastantes cositas esto me gusta y estos también para los postres Acá okay, voy a unas Para organizar en la cocina Y Estos están bonitos también Me gustan como para dulcero Para la sala bien. Estos están bien como para los glitters Y esos de maquillaje Para organizarlos Están bastante bien estos casquitos Me gustan mucho Vean, ando buscan no un jarrón. Ese está bonito. Pero... Ya no lo me puedo meter. O Aunque sea, lo voy a dejar acá. Ese también me gusta. Y esto es de color. No está tan lleno. ¿No puedo esto? Vean, hay mucha tela Voy a ver ahorita cuál me llevo. Uy, oh, qué cuadritos para el difusor. Ahora de estas. Una vainilla. ocupo para mi difusor que es un vamos a ver de esas bien chicas vean hay mucho maquillaje también este es el labial de Elle. se ve bonito el color llevo estos para los pies a ver qué tal funcionan y me agarré esto porque en la no había mucha ventana y ahorita comet por fin hay aquí cremas hasta de noche, okay. Okay. Y ya llegamos a la sección de la cocina. Vamos a ver qué nos hallamos para... Ay, estas están bonitas. Para el capuchino. A ver qué nos hallamos para organizar y... Para la cocina, chicas, ven. Hay muchísimas cosas. A ver qué tanto me hallo. No Pero hay mucho el Cuando el Dylan mira, y un cochinito mira, mira lo que compré: mis audífonos para su clase. Uh -huh. <ríe> y, okay, el y el cochito, no se... va enfarrado. Así que llevamos a casita. Y ahorita les muestro en la casa que agarré. Bien, chicas, ya llegamos a casita. Y vean, agarré estos cuadritos de acera porque compré un. ¿Cómo se llama? Ay, dosificador. No, no es dosificador. No recuerdo bien, pero es un... Bueno, es este. Es un... ¿Cómo se llama? Es como un, para derretir la cerita esta para que dentro de la casa, vean. Este lo agarré en Rose. Bien barato. $5.99. Pero este lo agarré la otra vez que fue a Rose. Entonces compré por eso este los cuadritos de cera... En el Narinai agarré esto que son para como, como unos uh, ¿cómo se llaman? guantecitos para los pies, para cuando te haces el pedicure, pues te quede bien suavecito los pies y todo eso. Agarré este que es como para quitar las callosidades, la piedra Pomets y un cepillito, trae tres en uno. Agarré unos guantes para la cocina, para limpiar. Y este que ya me hacía falta para limpiar mi soja también. Tengo el cuachambre. Agarré esta tacita medidora que también me hacía mucho, mucho falta. Porque con las chiquitas uh, a veces no me ayudo mucho porque a veces ocupo más de dos tazas y así. pues para estar midiendo se me complica algo. Así que agarré esta jarrita y agarré este platito para el enano y toallitas desmaquillantes porque ya me hacían falta y agarré también también este jarroncito porque ya van como tres veces que mi esposo me trae flores chicas y diariamente ocupando las jarras del agua para poner las flores porque no yo dónde ponerlas es que me agarré este jarroncito para las flores eso es todo del Dollar uh, Tree del Rose, agarré este. Les digo para la celita y que huela bonito: $5.99. Lo del Dollar Tree todo fue a un uh, dólar. Y agarré esta que me encantó. Vean, es una charolita. Esta fue la semana pasada que fui a Rose. Esta la agarré en $12.99. Está pesadita, bastante pesadita. <ríe> y agarré este. Uh, me metí a ver a Marshall también en $3.99 como para el azúcar para la próxima decoración que haga y a ver qué pongo eh, agarré también este para mis cucharas así ya lo tengo ocupando este estaba bien barato chicas hoy ya se le borró el precio este fue un Marshall este lo agarré a 2.99 porque tiene esta pequeña fisurita vean. bien pequeñita el verlo del precio de anterior pero eso lo agarré en etiqueta roja, $2.99. Por eso misurita nada más ven. Le... en etiqueta roja, $2.99. Pero aquí yo pienso, uh, tengo allí mi esposo con el que me arreglo el cajón. La pasta esa que ellos usan en el trabajo. La pienso rellenar con esa pastita. Y el enano ahí tiene pintura blanca. La voy a rellenar, la voy a pintar. Para que no se le note tanto. Pero pues mientras lo tengo así, hacia la pared, no se le nota mucho. lo quiero hacerlo para mis utensilios. Así que por eso dije importa, de todos los botecitos que veía, estaban arriba de 7, 8 dólares y pues decía ay, 8 dólares para un botecito de los utensilios este entonces pues viesen ese en 2, ¿no? me dije este es para mí, ajá, ajá. y vean está ay ya me le fisuraron aquí poquito vean, aquí okay, tengo pintura ¿Dónde? ¿Dónde está mi y pues esas son todas las compritas que hemos hecho ahorita chicas, ya yo creo que para junio no sé si en finales bueno, yo creo que para unas dos semanas ya les tengo otro videito de decoración porque ando buscando todavía varias cositas que me faltan, quiero limones, ando buscando limones no hay en Dollar Tree solo hay verdes pero yo quiero amarillos Quiero amarillo si no encontré, así que ando buscando limones, voy a ir a Target, a ver si en Target se sí encuentro O oh, voy también a otra Dollar Tree que está ahí cerca de la Target donde vamos, uh, para ver si hay yo. Si no hay yo, pues a ver qué, yo creo que voy a cambiar un poquito lo que tengo pensado uh, Tengo también, eh, ahorita no sé bien también eso, pero yo creo para el mes que entra, se los voy a subir uh, Vamos a hacer unos cuadros para una sesión de fotos que tuvimos familiar entonces voy a hacer el view view, view, view, algo así. Bueno, total, voy a hacer la manualidad de cómo hacer los cuadros. Uh, bastante fácil. Porque yo los pensaba comprar, pero dijo mi esposo, no, mejor los hacemos con esta cosa. Vean, la cosa que tiene ya arriba. Ay, ¿cómo la llamas? No recuerdo cómo la llamó él. Pero dice que en el Home Depot hay una un poquito menos gruesa y pues él la puede cortar y ya yo nada más la pinto y ya yo nada más este la pinto entonces pues tenemos pensado también hacer ese video, son varios cuadritos los que voy a hacer porque son varios tamaños de fotos los que tengo uh, qué otra cosa está pensado bueno, pero ahorita hasta ahorita tengo eso pensado um, y pues ya, esperen en el video de la decoración de verano y de la manualidad de cómo hacer tú misma tus propios cuadritos. Bien fácil y económico. Eh, ¿Qué otra cosa tengo? Pues nada más. Y pues ahorita les he estado grabando videos de maquillaje bien cortitos. Les he estado grabando como el cómo enchinar tus pestañas de una forma que no las maltrate y cómo eh, colocar tu rímel. De una forma que te ayude a levantar tu pestaña y dar volumen También les he estado dejando el de cómo hacer tus cejas Con productos de farmacia Súper económicos y bien fácil, chicas Y esas cejas son tipo Instagram te que quedan súper bien para cualquier maquillaje glamuroso que quieras hacer Y pues así les voy a estar dejando Les dejé también un álbum de rose uh, En Instagram y en la página de Facebook también lo subí y en el YouTube también de ahorita ya se lo subí. Yo creo que se va a publicar como en unos cuatro días más. ¿Sí? Más o menos. Mande. ¿De qué? Ah, pero yo no, yo no tengo videos de pastelera. Ok. Dylan, ya les quiero hacer play. <risa> Ay, Dylan, es un, va a ser un emprendedor con muchas ideas. <risa> eh. ¿Sí sirvieron? Sí. O oh, vean, Dylan agarró sus audífonos en el Dollar Tree uh -huh. a un dólar también, bien baratos. Uh -huh. Y se ven de buena calidad, a ver cuánto le aguanten uh -huh. Ya no le quise comprar de Target porque, porque los jode bien rápido. Él tenía unos, los quebró. Yo tenía dos que me dieron en la Guess hace como un año en diciembre. Se los di también. Le di primero uno, los quebró, le di los otros, los quebró. Después les di mis mis los del Aipo, los que van aquí chiquitos. También me los quebró. Entonces le dije, no, yo no te voy a comprar audífonos ya. Creo que ya tengo bastantes experiencias con audífonos quebrados como para que te compre más audífonos. Y hoy vio eso, sí, sí los ocupa porque en la clase se distrae mucho de que oye el ruido de afuera y pues se distrae mucho, oye el vecinito salir o algo y luego, luego corre a ver quién salió, entonces pues sí me necesita los audífonos, pero ya no quería gastar yo en audífonos, porque pues, ya cuatro audífonos que me quebraba, dije no, ya no te voy a comprar y ya ahorita agarró esos, él los agarró, o ahí sea, unas monedillas, le dije pues agarralos, ya si te falta, yo te completo, pero que están un dólar, así que. Ella nada más te voy a estar comprando de esos. Porque yo ya no voy a estar gastando en no, ovipundos caros para ti. No los cuida nada. A ver, esos. Ojalá le duren tiempito. Porque si son. No son tan delicados como los otros. Los, los otros que tenía eran de diadema. Los de la Guess Y los que le compré en targa también eran de diadema. Entonces, pues con poquito que los jales mucho se quebran. Y los apples también. Pero los, pero los apples, eso con cualquier caídita que tengas. Ya, valieron. Así que ya dejo de chisme, chicas, porque ya me están hablando. Bueno, solo les quería enseñar las compritas que he hecho para uh, la casa. En Dollar Tree y en Rose. En Marshall no mucho, solo el botecito es Ah, y mi botecito está para los utensilios. Que les digo que me lo agarré en la sección de Sale. ¿Sale? Bueno, como de oferta. Eh, en en roja, así que dije no llevo. He querido ir otra vez a Marshall. Para ver qué encuentro, porque ya hay muchas cosas bonitas, chicas. Quiero, todavía no encuentro mi bote para el café. Allá no encargue. Pero estoy que lo encargue y no lo encargo. Lo tengo en el carro, pero no he hecho pedido. Eh, que son iguales. Y el del azúcar, es el del azúcar, es el de la miel y es el del café. Y el de las cookies. Es todo, todo igual. Entonces estoy viendo porque se me hacen como 30 dólares en los cuatro. puntos. Como 30 dólares los tres. años. Ay, agregar, chicas, no van a. Criticar ahí todo <risa> Cuestan como 30 dólares eh, Los cuatro comitos Y pues si me la estoy pensando Porque 30 dólares digo wow Wow <risa> Fui a ver a Dollar Tree A ver si me lleva algo Pues pónganle que no tenga el nombre Ya yo lo imprimo y lo pongo Busco ese papel que trae como sticker Lo imprimo Y lo pongo ya yo en el tazoncito pero no encontré ninguno. Me dice la muchacha: No, es que tiene que venir temprano ya. ¿no? no sea huevo ni venga temprano. <ríe> Yo fui como a mediodía ya. ¿Qué, qué hora llegamos, Dylan? ¿Como a las 11, ¿eh? Dilan. Sí. ¿Como a las 11 llegamos al dólar, ¿eh? Y sí. como a las 11 llegamos. Dice: No, ven, abrimos a las 8. Venga temprano porque esos pomos son los que vuelan primero. Y sí, ya tenían todas las opciones de pomos como para organizar y eso vacía, así que pues me va a tocar ir a lugar, ir tempranito para ver si hay yo los limones y para ver si hay yo los tomitos, Eso. si ya de plano no hay, pues ya me toca ir a Target, que está más caro, chicas, y vean un poco también, hay casero de chismoso en el chismorrando ya de casero, y le dieron manzanas y le digo, pues son manzanas verdes Díganle por si sí las rojas, a veces no te los comen porque no están dulces. A él le gusta que la muerde y la dulcecita. Y si no están dulces, la muerde y la la... De... Y estas son aciditas. Así que le dije, me voy a hacer un pie de manzana. Todavía no hacía época de pie, pero pues nos vamos a hacer un pie de manzana. Bueno, es época de pie de manzana. Poquito manzana? El de funky es del de otoño. Así que les voy a dejar la receta de cómo hacer un pie de manzana. Ya se las he dejado como en... ¿Cómo se dice? Como en tutorial, pero así de fotitos En la página de Andy Guerrero Vlogs Ahí les he dejado esa receta Y en el grupo de las dulzuras de Andy también Les he dejado la receta así en... Como en fotitos y escrita De cómo hacer el pie de manzana Pero pues les voy a hacer ya el videito Para que... Aprovechar las manzanas estas Echar manzanitas y... No sé si bien no de la receta estará pendiente de las hamburguesas. Voy a poner aquí a escongelar. Porque como les digo, no hay agua, así que nada más lo que voy a hacer ahorita es organizar lo que traje estas cestas para organizar lo de las secciones de lavadero. Ya tengo el descubierto. Luego el tubo está quebrado. Mi esposo no ha tenido chance. Y se moja todo. Y tengo que andar sacando de cosas por cosas Así que dije, voy a trabajar mejor la canastita. Así saco la canastita rápido. Y bien, voy a arreglar allí ahorita. Y no oye, pues, bote, le digo. No hay mis botecitos de cristal. Voy a poner también mi difusor de cerita. Para que huela bonito la casa. No hay mi difusor. Ay, no me... No hay mis botes, quería. Para la organización. Quiero organizar todo esto. Botecitos para todo eso, vean, chicas y aquí me hace falta otra de estas nada más que no he podido ir al Didis voy a ir al Didis a ver si me hay otra para poner todo lo de este lado acá tengo tazas y vasos Ahí arriba las copas oh estas es también me las traje de Rose esta vez que fui a 8 dólares las 4 porque las ocupaba yo si sí me aviento mi vinito todos los días de la noche chicas para relajarme un rato y allá arriba ya no pongo nada porque no alcanzo así que no, no pongo nada He querido buscar una escalera, pero también no. Pura de sí. Y se me olvida cuando voy al arroz. Se me olvida buscar mi escalera cuando voy al arroz. Pero sí me hace falta porque tengo mucho espacio. Allá también de aquel lado, ¿ven? Todo eso está vacío, lo de menos arriba. Y se ocupa espacio porque aquí tengo varias cosas amontonadas. Pero bueno. Ando en eso, pero sí que Buscando las cosas que necesito para organizar bien la cocina. ¿Qué, mi amor? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, papacito? Y le había hecho al enano, ¿vale? al gordito que diga. El enano también se agarró unos blancos, unos lentes, para que ande bien, bien glamuroso mi bizcochito. <risa> bueno, esto ya lo voy a poner así. Y acompáñenme a acomodar aquí. ¿Qué, mi amor esta cosa a ver qué tal chicas yo nunca he probado esto me gustan, tengo los de Erowid los de la el perfumito y si aromatizan bien matiza bien toda la casa pero eh, quiero calar este dije voy a calar se ve bonito y a ver qué tal me va Uh tiene... ¿Y eso se puede conectar a la luz? ¡Dila! ¿Qué trae el gordin, flas? Oh, vean, está padre Porque se le da vuelta Si tu enchufe está hacia abajo Le das vuelta y lo pones hacia abajo Pero si está hacia arriba, no está hacia arriba no Así se pone esto Sí, pero no, le queda aguado Con este queda Oh bien, qué bonita Ay, Y alumbra, me gusta porque alumbra Así que en la noche ya voy. Así que en la noche me va a servir. Ahí tengo un cuadrito y le prendo la Y la prendo. Bien. Me quito este papel. No voy a hacer que va a perderse. Bien bonito. Y apenas lo puse y ya empezó a hueler bien rico. Así que este va a estar aquí en mi cocina. Porque a veces vengo a la cocina en la noche. Y pues ahorita que empiece la opera Fregar, no tengo mucho traste. Porque ayer como ya nos habían informado desde la semana pasada, me agarré limpiando todo. Bueno, diario dejo todo limpiando. Tienen trastes numbrosos. Hasta los voy a poner Estos son los otros que uso. Con el aparatito de Arby. A ver qué, tan, qué tanto huele ese. A está oliendo rico. Y a ver qué tanto abarca. Porque el de las, el del Airway lo tengo en la sala. Y solo abarca la entrada y por la sala. Pero allá acá para el lado del comer y la cocina ya no huele. Y en el cuarto también tengo otro. Y pues también solo el cuarto. En el baño tengo otro. Y pues solo el baño. Pero la cocina no tenía. Tenía ahí uno, pero no quería ponerlo. Porque eso me gustó, les digo porque quería como algo con lamparita así porque en la noche vengo a veces por agua para vivir de no a veces que se me termina la leche y no me doy cuenta en la noche tengo que venir por noche a la cocina y ando ahí todas oscuras y tengo que prender la lámpara grande y yo cuando prendo ya la luz, se me espanta el sueño entonces así rápido prendo la lamparita esa, me luz tenuemente y hago lo que tengo que hacer en la cocina y bueno, vamos a dar una manzadita aquí, chicas Vengan sin acá para abajo Aquí vamos a acomodar todo este esto Vaya, ya me escapé con la puerta Vaya, que como aquí, vean, el tubo está, está Se, sí. bueno, sí, como que se despega No tiene no un cero esperamiento Y pues, mi esposo no tenía el tiempo de abrir Las esponjas están húmedas Así que ya se abrió Y se mojó todo esto y... Lo voy a poner aquí ¿Qué más cabe aquí? Esta está mirando Con este todo suelto ahí está. Compró una piedra Para afilar su cuchillo Y ni lo ocupó, le sirvió el afilador Que yo tengo para mis cuchillos Vean, me quedo ya Ahí está todo Despapache el... No quiero acercar porque ocupo las fibras y se lo ocupo más que los que estos de aroma, eso es un solo refill para el baño y el cloro lo voy a poner acá y el fabuloso aquí y ahí estamos ahí así para que no se vea tan Todo desastre vean ya cambia la cosa ya no se ve el desfapalle y agarro otro para el baño a ver si cabe vean este es el del baño agarro otro aquí para el baño y también tengo diario el del jabón las pastillitas para la taza shampoo mío shampoo de, le, de mi esposo este es de Nani del bebé estos son los guantes y las toallitas para limpiar más pastillitas más pasta para limpiar el cloro poner aquí. Este también. bueno ya sé las cosas que aquí el tubo está más abajo y creo que si sí no me va a caber Máquina para cortarles, el pelo Y agarré una nueva porque la que tenía de comer Con la que les hice el video De cómo cortarle el pelo a los niños Ya no me sirvió Se atoraba mucho porque tenía mucho pelito torado Y mi esposo la desarmó Pero ya no supo Y fuimos y agarramos el rosa Y esta del agua Yo esta la usaba para la estética Que es esta marca del agua Y bastante buena y Agarramos este grande Y una recortadora chiquita Pero es está ya en el esa este, este lo que me pongo casi Dos días para su barba o sea, No me gusta que le no crezca nada Y ya yo la uso para los recortes Dele nada más cuando Le corto el pelo Y ven aquí está Ya. Vean el cambiazo que da Ya no se ve tanto Desorden ahí con la canastita organizada Ahora la cosa es que cierre No, no va a cerrar <risas> Ay Dios Si <risas> sí, la compré muy alta Creo que si sí me hubiera funcionado más la bajita. Ahora bueno, lo que voy a hacer es poner, tengo una chiquita acá, pero yo creo que sí es lo que voy a hacer. Vamos a intentarlo con esta y esta la voy a subir. Aunque no me va a caber otra cosa, pero bueno, al menos la chiquitera que no me disuelta. y no se caben varias cositas una de las chiquitera como les digo les salto todo. y ya estos grandes si pues los ponemos aquí y vean chiquitera ahí se queda sin dar lata ahí está ayuda bastante bien igual da uno bueno organizado ya porque acá nada más quedan esos dos grandes y me sirve bien. Y cambio. <risa> y así se ven las cosas más en la mano. Esta la voy a poner acá. Me sirve mucho esta para arriba porque arriba tengo mi crema, mi nuevos mi... spray. Son puros pomos grandes y los tenéis ahí nomás encimados. Así ya están todos bien organizados ¿no? Así me sirve más acá porque ven, tengo mi spray, mi crema, puros botes grandes. Y tenía todo ahí nomás aventado, una esa chiquita. Entonces, me funciona más esto para mis cositas. Este lo uso cuando traigo mi cara muy irritada. O también para Lian cuando anda rosadito. Le sirve mucho ese de aloe vera. Bastante me le sirve. Y vean, se ve todo ahí más organizadito vamos a ver cómo queda acá arriba eh, o oh, este es mi tapete de las brochas también acá el toner de eso ahora de eso lo voy a dejar ahí y esta qué tanta cosa puedo meter de acá este toner se va acá porque aquí también ya se acabó creo que todo eso se ve acá también estos son productos nuevos pero como me lleven o sea, Ahí los tengo guardaditos Para cuando los ocupé Eso durante bien. Y ya la voy a poner aquí arriba Me la voy a dar una limpiadita Porque está bastante ¿Qué es esto? Una viejita oh, De Disneyland ¿Eh? No me ya había visto. Ven, ahí está ya. Sí, ya se queda. Me has organizado todas esas es papas. <risa> y ya, ya estuvo. Y ya llega el aroma de la vela. De la cera, que diga. Bastante rico huele. Agarré la de. les mostré qué aroma se agarró. Y me pongo así en alcance de vida. ¿Por qué? Luego se van al piso y ya le dan el bizcochito anda gatillo independiente que haya monedas así mal puestas. Agarré este que fue el que puse, que es de pétalos de lila. Dice, bien. huele bien rico. Este es el que puse. Y agarré este otro que este es de como de aroma a algodón, algo así. Huele como a casa limpia, huele bien rico. A mí me encanta el aroma cuando estás lavando. Que huele así como a detergente, así como a limpio. Y me encanta ese aroma, por eso el Y este otro de lilas. Que huele también rico. Así que, a ver cuánto dura la aroma. Ahorita se está derritiendo todavía bien, todavía no acaba de derretirse, Apenas están ahí, medio derritiéndose. A ver cuánto uh, dura el aroma ya después de que la apague. Cuando se enfría, a ver qué tanto le dura el aroma. Y déjenme una bucla, ya, gracias. Ay, no, no, no llegó, pero. Saludos, rayos. Quítalos. Uno de los trastecillos que tenía ahí. A ver cómo. En el baño. Y abrí también, pero pero yo café. Aquí también. Tierra que le queda de todo lo que. Bueno, pues cara ¿no? sí. que. Chica, salí a tirar mi basura y me llega regalitos regalito afuera. La cajita de influmstrump. Oh, les mando un wow. Y yo compré un tinte. la marca es cuál es la marca splat revelus colors está splat revelus splay creo revelus color revelus o revelus es como como rojo guindoso así quién sabe como no se alcanza a ver bien este color. Como como rojo, pero tinto así bonito. Uh, me gusta. Uh -huh. A ver, ¿qué? Me lo voy a poner. A ver cómo, a ver cómo me queda. Gracias, influencer. Y gracias play Rebellious Revol Colors. Splay Rebellious Colors. Y sí, no pronuncia no mal y me critican y me. Ahí me corrigen.